Sabe a poco, sale el sol y no me conozco. Soy cantante for y lo reconozco. Me va la melodía fácil. Por favor no me jodas Oh boy. So far, what a plan is this, what a plan in the morning so far, what a plan is this.